3 y 41 minutos. Muy bien, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes desde Lima, Perú. Un saludo fraternal y muy caluroso desde Lima, la tierra de los incas aquí en el Perú. Un saludo para nuestros amigos que ven nuestra señal en distintas localidades y regiones del mundo, fundamentalmente de habla hispana, aquí en América Latina, en Centroamérica y en el norte de América también. Un saludo muy especial y el tema que nos convoca es un tema por demás interesante a quienes tenemos la responsabilidad de formar, de educar, de entrenar, de capacitar, de liderar, de mentorear o de dirigir. La comunicación docente es el tema que Educación Sin Fronteras ha elegido para esta tarde y lo presenta, como no podía ser de otra manera, nuestro amigo y maestro, pero sobre todo y por encima de todos los títulos, pergaminos, experiencias y demás, eh, un hombre bueno. Un hombre bueno que es el que eh, realmente nos motiva también a seguir adelante en esta terca tarea de construir y desarrollar el, lo más valioso que tenemos las naciones, que es el capital humano. Con nosotros el doctor Boris Darmo. Adelante maestro. Muy buenas tardes. Bienvenido a esta su casa. Muy buenas tardes a cada uno de los que se han dado cita. Como siempre es un honor para mí ser invitado a un programa como este, donde hay personas que yo admiro mucho porque son maestros. Y los maestros, yo siempre los he considerado como los mártires que dedican su tiempo, su labor, su vida, su familia eh, y su ser para lograr que otras personas puedan trascender en el tiempo con sus enseñanzas. Y por supuesto, cada conferencia que nosotros presentemos para ellos, sin duda, un pequeño granito de arena siempre será oportuno para poder aprender o reaprender Aquellas cosas que muchas veces como docentes por la rutina y el trabajo y el desgaste diario podemos quizás ir olvidando. El día de hoy nos une pues la, el propósito de que todos nosotros podamos aprender un principio que creo que muchos de nosotros de alguna manera lo utilizamos, sin embargo en el tema de la comunicación y sin embargo muchas veces eh, vamos cometiendo algunos errores respecto a él. Y de, de camino en camino o de lugar en lugar donde vayamos moviéndonos, nos vamos transformando y nuestro lenguaje va tomando un sentido que de alguna manera va dejando de lado quizás aquellos principios importantes que deben estar presentes en la comunicación con nuestros alumnos o con las personas de nuestra audiencia. Bueno, ustedes ya recibieron la presentación que me hizo un amigo y, y, y coautor de este programa educación sin fronteras, y que yo tengo el honor de tenerlo en nuestro equipo como el director de este programa. A Julio García del Mazo, mi agradecimiento por esta invitación. Quiero titular de alguna manera en una frase lo que el maestro acaba de decir, eh, en, en una frase que la comunicación es la decencia de la docencia. no Es la manera como el docente de alguna manera se presenta al mundo del presente y del futuro de manera adecuada y correcta, porque ser comunicador no es cosa simple. Aparentemente parece que comunicar es simplemente lanzar palabras o gestar alguna, alguna expresión y que de alguna manera quisimos decir lo que dijimos, pero no necesariamente logramos el objetivo efectivo que esperamos. Y quizás la comunicación pueda ser una de las cosas más importantes que el ser humano tiene, porque sin él, sin la comunicación posiblemente no existiríamos, porque la comunicación es como el aire que respiramos, que nos da la potestad o la posibilidad de llegar a otros seres y decirle lo que pensamos, decirle lo que sentimos, expresar lo que somos de algún modo, ya sea visualmente a través de imágenes, gesturalmente a través de eh, nuestros gestos. ¿Quién sabe? A través incluso de una simple mirada podríamos nosotros comunicar a quienes están en nuestro entorno nuestras intenciones y nuestra forma de ser y pensar. Bueno, eh, la comunicación involucra un tema. No es simple el hecho de decir te amo o te quiero o quiero enseñarte algo. Es que el, la intencionalidad del título de una manera de comunicarme o de lo que quiero decir involucra un tema que está inmerso en el decir, en el actuar, en el mostrar, en el comunicar. La dicción es importantísima. Muchas personas hablamos de una manera un poco eh, como que nublada, voy a decir, porque no es muy clara nuestra comunicación, nuestra pronunciación no es adecuada y la forma de pronunciar las palabras en el lenguaje que sea nos cuesta, o simplemente a veces no nos interesa, y lo decimos por decir. Viajaba estos días en los aviones de nuestras queridas líneas aéreas de nuestro país, y pude ver a la, o escuchar a los comunicadores que están en los aviones, decir, por ejemplo, palabras que, como señoras y señores, estamos por partir, o eh, por salir de nuestro aeropuerto, etcétera, etcétera, en español, muy bien pronunciados. Pero cuando toman el lenguaje que no es muy conocido, que no es su lenguaje natal, entonces cometen el error de simplemente repetir las palabras y no pronunciar adecuadamente y simplemente cumplir. Y la dicción es simplemente borrosa, es inadecuada. Le comentaba yo a mi esposa, si tan solamente leyeran el, el escrito de manera adecuada, la dicción sería legible. Y los que están allí y que no hablan el español podrían entenderlo mejor. Los sinónimos. Son importantes conseguir sinónimos en nuestro lenguaje. Porque los sinónimos nos permiten no tener un lenguaje repetitivo y aburrido. Muchos de nosotros utilizamos pocos sinónimos porque leemos poco. A mí me gusta, no soy fan de él, pero me gusta escuchar a Jaime Bailey. Me gusta escuchar a Hernando de Soto, me gusta escuchar a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa. No hay repeticiones eh, sin, sin razón en su lenguaje, en su dicción, porque tiene sinónimos. Utiliza expresiones vastas, y muchas de ellas incluso desconocidas para mí, que me llevan a buscar en el diccionario qué significan. Y eso es algo importantísimo. Lea sus libros y verán ustedes qué maravilloso es ver la versatilidad de estos personajes. Se cree que Aya de la Torre era un hombre que hablaba y no tenía repeticiones en sus frases. Alguien que tenía muy buena dicción y muy bien relacionada a las oraciones y las ligaciones de sus oraciones. Era el gran conocido por su lenguaje y su oratoria, el señor Alan García admirado por el mundo entero. Es importante entonces utilizar al margen de las personas eh, los sinónimos. La posición del expositor, qué poses ocupa cuando habla. Hoy estamos ante una pantalla que quizás nos anima a poder de alguna manera lanzarnos al, a la experiencia del orador, porque no nos ven muchos y podemos de alguna manera corregir algunas cosas. Pues esta es la oportunidad para poder aprender y poder comunicarnos de manera adecuada a través de las redes. El uso del lenguaje. Muchos de nosotros tenemos un lenguaje básico. Necesitamos conocer nuestro lenguaje y en eso tengo yo una tarea todavía que cumplir. A pesar de ser un orador experimentado, tengo una labor que cumplir por el uso del lenguaje, ya que 14 años de mi vida pasé en el anonimato del lenguaje español y el aprendizaje del inglés nos trajo consecuencias para poder utilizar muchas veces los spanglish o los modismos del español como vacunear o parquear, que no son adecuados en nuestro español, riquísimo, como el que tenemos. Un amigo me decía, no es parquear, es estacionar. Entonces es importante que alguien se dé cuenta y nos ayude a poder mejorar nuestro lenguaje y no mezclar ese... Español e inglés que muchas veces lo hemos utilizado descuidadamente, quizás porque no entendemos a plenitud. Me incluyo yo como persona. En primer lugar, no hemos entendido a plenitud que nuestro lenguaje es sumamente importante. Es como el plato o el potaje más hermoso y mejor preparado para entregar a nuestra comunidad. Hacemos lo mejor. De eso estoy seguro y ninguno será culpable por supuesto, porque todos hacemos nuestra parte, si es que tomamos el cuidado necesario de aprender. Una de las cosas más difíciles que tenemos hoy en día es el conocimiento de nuestra audiencia. Conocemos respecto a sus profesiones, posiblemente a sus ocupaciones, si no son profesiones, pero conocemos poco de las personas que nos escuchan. Y el conocimiento de la audiencia nos ayuda a poner los ejemplos y, las, y los modismos adecuados. Y si usamos alguno de ellos, poder explicarlos para que nuestra audiencia pueda entendernos. Hay usos modernos como la tecnología. Hoy utilizamos el PowerPoint. Otros utilizan otros sistemas para poder comunicarse. Hay que saber de tecnología, maestros. Es necesario entender cómo utilizar adecuadamente el Zoom. El otro día me comunicaba con unos maestros en una charla que di para un grupo de ocho personas y muchos de ellos no sabían cómo compartir una pantalla, por ejemplo. Es importante dedicarle tiempo más al computador ahora que al televisor, porque quizás el computador tenga mayor utilidad que el mismo televisor. También es importante en el uso moderno de las circunstancias en que vivimos entender que hay nuevas formas de pensar. Las personas no piensan como antes. Ahora estamos ya en el metaverso, y usted se preguntará, ¿y qué es eso? Estamos preparando una capacitación muy pronto acerca de eso, donde el computador podrá saber cuál es la intención suya cuando diga, cuando diga tengo hambre. Y no necesariamente el hambre que tiene usted puede ser simplemente el deseo de comer, porque podría estar expresando el deseo de aprender. Por la tendencia de su lenguaje, el computador, el sistema tecnológico sabrá ¿Qué es lo que usted necesita? Y el proveedor que está interesado en venderle algo, en proveerle de aquello que usted necesita, sabrá sin que usted se lo diga exactamente lo que usted quiere. Estamos entrando a un mundo nuevo, al ciberespacio donde cada uno de nosotros tendrá que hacer el esfuerzo de poder buscar las alternativas y las herramientas necesarias para poder crecer como expositor. Hoy vamos a darles algunos tips simplemente que son importantes, que ustedes lo tomen en cuenta. Si no pueden tomar nota por la rapidez de nuestra, de nuestra exposición, de nuestra disertación, pueden tener este mismo material en 15 minutos después de terminar la conferencia en Boris darmond canal En primer lugar, hablemos de la exposición como tal. Toda exposición debe ser conocida. Conoce de qué tema vas a exponer. Y cuando te digo conoce, es importante que pases unas horas repasando el tema, mirando tus materiales, leyendo acerca de lo que vas a hablar, para que tengas una versatilidad un poco más extensa que el simple hecho de leer tus, tus uh, diapositivas. Conoce o tenga una referencia también del público a quien le vas a exponer tu tema. Yo pienso, creo, que la mayoría de los que estamos aquí estamos interesados en saber exponer. Y por eso vinieron a esta presentación. Muchos de ustedes como profesionales de la docencia, otros como profesionales de los negocios, otros del sistema de la comunicación, pero estamos interesados en saber y conocer bien nuestro tema para poder exponer. Y a quienes nosotros vamos a exponer es importante, porque si usted habla en el lenguaje suyo y ese lenguaje suyo no es legible a su audiencia, es como que usted pasó a decirles hola, chao, y no dejó ninguna huella en el camino. En segundo lugar, debes dividir tu exposición en partes, y esas partes deben ser las más relevantes. Debes saber cuáles son las relevantes a las cuales vas a dedicar un poco más de tiempo que a las otras. Es importante que tú pongas tu interés en aquellas cosas que van a marcar la pauta de tu exposición. No es simplemente salir y decir, mire, yo pienso esto, esto, esto, esto, esto, y después como, como deglutir o como licuar un plato de arroz con frijoles y un poco de carne de pollo y ponerlo en la garganta y comenzar a vaciarlo como si fuera algo simplemente que tengo que deglutir. Tú tienes que saber qué parte hay que dedicarle tiempo, qué parte hay que cortar con cuchillo y qué parte hay que tomarlo con, con pinzas para poder gustar del alimento que vas a exponer en tu presentación. Si tú haces eso, si tú determinas bien cuáles son las, los puntos relevantes y no relevantes, no ocuparás mucho tiempo y ocuparás el tiempo debido que la gente te pueda escuchar. Te permitirá dedicarle tiempo adecuado a cada uno de ellos. En tercer lugar, determina el tiempo que vas a hablar. No ser extenso ni tan corto tampoco. Hay que ser explicativos y menos abstractos. Ah, no, no, no, yo voy al punto. Decía una expositora que hace unos meses atrás escuché que en una presentación de 40 minutos lo hizo en 20 minutos. La gente se quedó así pensando y dijo, ¿qué dijo? ¿De qué habló? ¿Qué es esto? Entonces, no hay que ser tan puntuales. Para poder presentar un tema hay que ser explicativos. En alguna ocasión yo presenté el tema de la motivación que comenzamos el día de ayer con la primera parte en un solo tema de 40 minutos. Después me di cuenta que muchas de las cosas que yo dije no quedaban bien puestas en el tapete. Entonces decidí presentar ese mismo tema, pero en tres diferentes sesiones. Es mejor que dediques el tiempo de tu tema a un punto específico que sea más explicativo, a que trates de abarcar un tema tan amplio que necesariamente no te, no, no te alcance el tiempo, que no necesariamente te alcance el tiempo y que finalmente termines por pasar sin dejar huella en tu exposición. El objetivo no es terminar la exposición, es hacerte entendible, legible ante tu público. Eso es el resumen de lo que tiene que ver con tu exposición como tal. Del tema. Primero tienes que dividir esas partes. El primero de ellos es una introducción. Es bueno que tú... Eh, motives a las personas, como dicen algunos, rompas el hielo y tu propio hielo del miedo que a veces dan algunas personas de exponer. Saluda, preséntate con seguridad. Nunca utilices expresiones como que si en algo me equivoco, sepan ustedes disculpar. Esas expresiones son expresiones totalmente eh, que derrumban tu capacidad de expositor. Tú sales allí para decir una verdad que la has estudiado, que has trabajado en él. No puedes comenzar diciendo por si acaso, si me equivoco, si digo algo que no está de acuerdo. El público puede no estar de acuerdo, pero la seguridad de tu presentación hará que no destruya tu credibilidad ya al comenzar tu presentación. Hay niños que mueren al nacer, otros mueren intentando vivir. Es bueno que tú intentes hacer las cosas y si en el camino te equivocas, Está bien, te reestructurarás la próxima o restituirás la próxima. Pero ahora, haz lo mejor que puedas. Siempre entre la introducción y tu tema debe haber un enlace que conecte lo que tú quieres o que estás presentando, que vas a decir y lo que vas a decir. El enlace te permite ingresar de manera estratégica a tu tema. Nunca vayas de frente al tema si no hiciste una interconexión entre lo que dijiste que vas a decir y que vas a decir y lo que vas a decir. Esa introducción y ese enlace no deben durar más de tres o cuatro minutos, con el fin de rápidamente llevar la mente al objetivo hacia aquello que tú quieres llevar a tu audiencia. En tercero, dijimos, divídel en partes. Pero la división de tu exposición debe tener partes lógicas. Quiere decir que una de ellas debe ser el apoyo de la otra. Si yo hago una división totalmente abstracta la una de la otra, distinta la una de la otra, no tiene sentido. Como tú puedes ver en la parte anterior hablé, hablé acerca de la exposición como tal y mencioné acerca de que tu tema debes saberlo. La pregunta es dividirlo en partes relevantes. Ah, muy bien, vamos ahora a la siguiente. Entonces el tema tiene introducción, tiene enlace, tiene división de partes. Entonces estamos en la continuidad de aquello que estamos hablando, tratando de ser lógico dividirlo en partes pero ligando una parte con la otra para que conforme vas avanzando en tu tema la segunda, la tercera vayan complementando o de alguna manera implementando aquello que dejaste todavía sin contestar en la primera parte. La interconexión interdependiente de las partes durante el desarrollo del tema es importante para la disertación de un tema. ¿Qué quiere decir eso? que tú tienes que saber muy bien cómo ligas una con la otra. Hiciste la introducción con un saludo y te presentaste, y luego hiciste un enlace, porque ese enlace te llevó al tema. Pero ahora dentro del tema, la primera parte con la segunda y la tercera deben tener enlaces que se conecten el uno con el otro, de tal modo que piensen que tú estás hablando de un mismo asunto en sus diferentes dimensiones, del expositor y su apariencia. Aquí, pues, no soy el, el más adecuado, quizás, para enseñar algunas cosas respecto a mi apariencia, porque de alguna manera soy un poco disruptor respecto a cómo pienso, y de la manera como pienso me presento, aunque debo reconocer que también la audiencia quiere ver un tipo de persona que puede ser muy adecuada para ellos. Mas, de alguna manera, el haber viajado a diferentes países me hace entender que las culturas van tomando control de cierta forma de pensar de los expositores y de alguna manera también han afectado a mi persona. Ver una persona con corbata y saco es muy común aquí en Sudamérica al exponer. Tuve una experiencia muy especial cuando hace unos días atrás leía acerca de cómo debí presentarme al matrimonio de uno de mis familiares cuando vi lo que decía que la moda ya no es usar corbatas en las reuniones oficiales, entonces me puse a pensar en qué moda estoy, dónde estoy. Entonces me doy cuenta entonces en la condición en la que me encuentro, en un clima de conflicto interior respecto a lo que debo hacer y lo que no debo hacer. De todos modos, el explicarlo me permite también conseguir de ustedes alguna admisión y perdón quizás al presentarme en esta tarde sin la corbata que normalmente usa mi querido amigo y hermano Julio García del Mazo, ¿no? que se ve muy guapo de paso en esta tarde. ¿no? Pero vístete de acuerdo a la ocasión. Y como era una ocasión de matrimonio, creí conveniente que debía ir con corbata y saco. Pero mirando un poco la moda, mirando un poco los acontecimientos del mundo, decidí ir con camisa y corbata, pero muy bien elegantemente vestido. Y no pasó de desapercibido. Y bueno, las cosas siempre me ayudan. Una dama que me acompaña, que es mi esposa, que conoce un poco más estos temas, y le dije, tú elige. Y cuando ella elige, siempre lo hace bien. Así que tengo una asesora de imagen muchas veces a quien le consulto cuando me conviene. ¿no? A veces es así, pero no sucede a todos, no somos perfectos, pero si eso es parte de mi perfección, pues acépteme como soy en primer lugar, vístete de acuerdo a la ocasión. Eso es importante. Tal vez muchos de nosotros queremos tener el cabello muy bien ordenado. Algunos que no tenemos ya mucho cabello, pues no nos ordenamos tanto el cabello. Tal vez no es tan importante, pero si lo tenemos, dama o varón, pues póngase lo más adecuado a la ocasión. El vestido también. La manera de presentarse también. Hay personas muy bien vestidas. Pero a veces la posición es una posición así, cabizbaja, un poco como que malhumorada. Eso es importante también, la pose que tú utilizas junto a la vestimenta. Segundo, no aparentes, ni crees prejuicio en tu audiencia, a menos, perdonen ahí la, la falta de ortografía, que quieras enseñar algún asunto fáctico. Es algo importante también enseñar con el ejemplo algunas cosas. Tuve el privilegio de escuchar a un gran orador de jóvenes en los Estados Unidos. Vino vestido con tatuajes que se había hecho el día anterior, pero esos tatuajes que en 24 horas tú te los puedes sacar. Vino con unos lentes, una, una vestimenta especial para su exposición de ese día. Y cuando todos lo vieron, el haber visto a ese hombre constantemente vestido de saco y corbata y verlo transformado ahora en un hombre moderno con tatuajes en todo lugar y vestido a la moda, los jóvenes se quedaron impresionados, más de 500 jóvenes escucharon la charla muy atentamente. También puedes utilizar figuras que pueden llevarte a impregnar un mensaje o impresionar con el mensaje a las personas que tú tienes. No debes estar muy arriba del hombro ni muy debajo de sus pies. Quiere decir que debes mantener la ecuanimidad en todo lo que hagas respecto a tu pose y a tu posición cuando hables. No te muestres lejano o superior a tus oyentes, por más logros que hayas alcanzado. Normalmente pasa o sucede que cuando nosotros somos presentados en a veces audiencias grandes, como tuve el privilegio hace unas dos semanas atrás, estar en la ciudad del Cusco ante 1200 personas, eh, normalmente el orador leía mi, mi curr currículum vitae de manera tan exagerada, Creo que se pasaba unos cinco minutos leyendo ahí todo lo que leía. Bueno, yo me sentí un poco avergonzado porque de alguna manera como que alguien quiso resaltar la seriedad de mis exposiciones. Esto puede jugar en contra muchas veces porque pueden presentarte como un gran profesional con tremendos títulos y a la hora de hablar puede ser un pobre ser vacío, sin sentido, sin razón de ser. Tuve el privilegio, por lo menos en una de las noches, de haber eh, presentado mis disertaciones, eh, recibir el aplauso de pie del grupo que escuchaba. Pero no es un honor para este servidor, ni tampoco al currículum que uno lleva, sino a la cercanía que tú puedes tener con tu público, al acercarte con ellos y demostrar que tú estás al lado de ellos. E identificarte con ellos y las, las necesidades que tienen y por qué, o entender el por qué ellos vinieron a escucharte. La exposición debe ser lo más cercana posible a la audiencia que tú tienes. No te alejes como el gran orador de muchos años, reconocido, con premios y otras cosas. Reconócete como tal, como la persona adecuada que tú eres para ellos en el momento que ellos te escuchan, Quiero poner como ejemplo una experiencia muy especial que yo tuve en un día exponiendo en una ciudad aquí en el Perú. En la mañana tuve una conferencia para gerentes de instituciones públicas a las 11 de la mañana hasta las 12 y media. Estaba vestido de saco y corbata, aunque el lugar era un lugar caluroso. A las 2 de la tarde tenía conmigo más de 800 padres de familia, sencillos, gente del campo, donde tuve que ponerme unas zapatillas, un jean, y un polito para poder hablar con ellos. Pero a las 5 de la tarde, me llevaron a un pueblo indígena, o viceversa, perdón. Fue a las 2 de la tarde que tuve la reunión con los niños de un pueblito indígena donde había más o menos 150 niños. La escuela no tenía más que 30 asientos. Y el auditorio no había sido limpiado hacía dos años. Entonces yo atiné a sacarme los zapatos las medias, quitarme la camisa, porque había ido con camisa sin corbata, a una escuela, y en polo, sentado en el piso, los niños se rieron cuando me vieron sentados en el piso. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos también se sentaron en el piso, porque solo había 30 sillitas, y escucharon durante una hora y media la charla. Y la maestra me dijo, maestro, usted hizo algo que nunca en mi vida había visto. No es que yo era un gran orador en ese momento, era un gran mimetizador con mi audiencia. Me senté en el piso con ellos y escucharon la charla. Ellos estaban de pie, solo 30 niños se habían sentado en las sillas. Iban a escuchar de pie al orador, pero al sentarme yo en el piso, ellos se sentaron también. Imitaron lo que yo hice y pusieron toda la atención silenciosamente. Ni un maestro tuvo que levantarse durante la charla y decir, cállense niños, cállense aquí, como normalmente los niños son así, los niños de primaria. Entonces, acércate a tu público. Mimetízate con ellos. No trates de aparecer como el gran orador, como el que está sobre los hombros de los demás. Ni tampoco te hagas el humilde, como que quieres estar debajo de los otros. Sí, por ahí te invitaron, ya pues qué importa. No, así no. Toma una posición adecuada de acuerdo a tu audiencia. Esa noche a las 5 de la tarde tuve 800 padres de familia donde tuve que ir de una manera distinta, vestido, para poder estar más cerca de ellos y a la imagen que ellos esperaban. Cuarto lugar, la empatía es el que te da sentido y le da razón a hacer de tu presentación durante todo el tiempo que dure. Eso de pasar hablando en lenguajes técnicos, en lenguajes muy alturados muchas veces desdicen lo que realmente la intención que tú tenías al presentar tu eh, tema en esa tarde. Hablemos un poquito del lenguaje, que es un tema sumamente importante para mí, ya que me he encontrado con la situación difícil de ver que muchos de nosotros, después de volver de los Estados Unidos, dije voy a reaprender bien mi español, y encontré que muchos de mis maestros, ya no eran mis maestros, si no eran mis disruptores para poder aprender un lenguaje un poco sucio en el lenguaje, eh, diciéndolo de manera eh, óptima, sin temor a querer ofender a nadie. En primer lugar, no hables en lenguaje técnico y si lo usas, explícate después. Es importante eso en un orador. Segundo, usa un lenguaje adecuado y usa el repertorio que tienes a disposición que te, da, que te sea claro a ti. Y no sea confuso auto-auditorio. Cuidado con los barbarismos y regionalismos u otros. Le juegan contra, sí, te juegan contra si no expresa el motivo de su uso. Si los usas. Si los usas, pues explícalo. Yo no puedo en una oratoria o en una exposición decir, mi laptop no funciona. No puedes decir, tú estás observando a las personas. Acabo de reseccionar una, un material. Tú no puedes utilizar ese lenguaje. Ese lenguaje no es el lenguaje del español. Me ha dado el COVID. ¿Qué es el COVID? Si le añades una, B, una M sería combi. No sé qué puede ser, pero tú tienes que saber qué es lo que dices. No puedes decir que tienes una percepción equivocada. Las palabras son bien hechas. Y están hechas para que tú las pronuncies adecuadamente. El español, el lenguaje más rico de la humanidad, debe ser usado adecuadamente. Tercero, pronuncia bien y haz pausas. No te apresures en hablar, no hables a borbotones. Las pausas pueden ayudarte a comprender si fuiste claro. Mira los rostros mientras hablas. Si fuiste explicativo pues de repente dijiste algo que no estaba de acuerdo con lo que intentabas comunicar. <ríe> Me ha pasado un asunto vergonzoso. En mi primera exposición, cuando llegué a los Estados Unidos, yo no conocía el auditorio. Había más o menos 200 personas, todas las personas, excepto uno, de color. Afroamericanos. Hacía mucho calor en el lugar. Yo estaba con saco y corbata aunque afuera estaba nevando. Había levantado mucho el heater, el calentador, decir en inglés heater. Tengo que explicarlo, porque es una palabra en inglés. Entonces levantaron mucho el calor del lugar y yo estaba sudando. Entonces pedí permiso a la audiencia, como buen orador, que por favor me permitieran sacarme el saco. Y mi audiencia miró hacia mi cintura y hubo un silencio absoluto en la reunión. Terminada la reunión, fuimos a un pequeño snack, unos 20 minutos, y allí en el snack, un hombre blanco argentino me abordó y me dijo, linda su presentación, me encantó, pero ¿usted sabe lo que usted dijo cuando dijo que iba a sacarse el saco? Y yo me quedé pensando y dije, Sí, algo noté en la audiencia, que la audiencia quedó en silencio cuando dije que me permitieran sacarme el saco. Y él me dijo, aquí el 99% de su audiencia son dominicanos. Y en República Dominicana, el saco es el escroto masculino. Y cuando usted dijo, permítame sacarme el saco, ellos miraron hacia su cintura avergonzados porque usted estaba diciendo algo obsceno para ellos. O si no era obsceno, era una expresión que no era común de un orador. Entonces sentí la vergüenza más profunda de mi vida y estando en el sótano no me daba ganas de volver al auditorio y quedarme en el sótano y que decía la tierra, tierra, trágame. Pero ellos supieron comprender que al comenzar mi exposición, sonrojado un poco, que no es muy común en mi rostro, porque ya yo soy un poco trigueño, entonces tuve que pedir disculpas y ellos dijeron, sí lo entendimos, solo que esa expresión es muy común en nuestra zona y por eso casi como que no quisimos ni reírnos ni burlarnos porque estaba usted hablando de algo muy serio. Es importante hacer pausas y las pausas te van a permitir descubrir las reacciones inmediatas de tu audiencia. En cuarto lugar, usa el tono de voz adecuado y no exageres ni levantando ni bajando la voz demasiado. Hablar con entonación es parte de la comunicación. Quizás hoy estoy haciendo un poquito más lenta mi comunicación porque estoy tratando de dar el ejemplo en lo que estoy tratando de enseñar. Pero ustedes pueden ver en mis otras exposiciones que ya naturalmente uno maneja esos, eh, esos, esas herramientas por la práctica que a través de los años hemos tenido a bien considerar y practicar. No soy un orador acabado, pero sí estoy intentando hacerlo mejor en cada cosa que digo Es importante ahora, siendo que utilizamos los medios de comunicación masiva y hoy el Zoom, aprender a tener posición ante la cámara. Yo tengo a mi lado derecho el rostro de ustedes y podría yo estar mirando a cada uno de ustedes y poder darme cuenta si me están viendo o no. Pero no, cuando usted habla a una audiencia a través del sistema de redes, usted tiene que poner la mirada siempre en la cámara. Si usted mira a la cámara, Mari Luisa pensará que yo la estoy mirando a ella, porque ella puede ver mi rostro mirando, o mis ojos mirando hacia la cámara, y hablándole a ella, de la misma manera a Yudelka, y también Gisela, y Víctor, y toda nuestra audiencia. Es importante que tú no muevas la cabeza eh, más que simplemente para mirar de reojo a tu público o para leer aquellas cosas que estás tratando de explicar. Muchas personas pierden la mirada hacia la cámara porque no se saben el tema. Están permanentemente leyendo el tema y se olvidan de que hay al otro lado personas que los están viendo. La mirada es la conexión que tú tienes con tu público. En primer lugar, usa la fórmula dos tercios. ¿O un tercio? ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que tener dos tercios de tu rostro en la parte de la cámara y un tercio de vacío sobre tu cabeza. Eso es sumamente importante. Si tú haces esto, estás en lo equivocado, estás en lo incorrecto. Si tú haces esto, estás en lo incorrecto también. El público no puede identificarte. Pero si tú estás allí aproximadamente podrás decir que estás en la cámara adecuada y de la manera como tú quieres presentarte. Mira al frente constantemente. No mires a las caras de los que aparecen en tu pantalla. En tercer lugar, el fondo debe ser adecuado si usas pantalla verde o una figura back zoom, se llama, eh, cuya eh, o cubierta de un, eh, para no usar mímicas, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, yo estoy ahora utilizando un sistema en el cual pueden mis manos no aparecer. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuál es la dimensión de tu sistema para poder presentarte ante la cámara. En cuarto lugar, provete de buen internet. Una presentación sin un buen sistema de Wi-Fi es mal visto. Algunos dicen Wi-Fi. Está bien pronunciado Wi-Fi, si tú quieres. En inglés se dice Wi-Fi. Puedes utilizar también el inglés si es conocido en tu público. Pero si no, pues dilo Wi-Fi. Algunos se rieron de maduro cuando dijo wifi. Pues sí, la palabra es correctamente en español es wifi. Pero al ser una una uh, tal vez una una abreviatura de lo que es esta este, esta palabra, pues puedes pronunciarlo en inglés o en español de la mejor manera y si está en inglés, pues explicarlo. Otra de las cosas que ya va a la al, a la parte metafísica, a la parte del pensamiento es que toda presentación debe tener una motivación. Cuando tú tienes una razón por la cual tú decides exponer un tema, debes tenerlo claro, porque si no lo tienes claro, no tendrá convicción lo que tú dices. La motivación es el por qué expones lo que expones. De un orador, cuando comunica sus conocimientos e ideas ante un público, es un factor de gran importancia para lograr el éxito de su discurso o su presentación. Dice un, un, una frase que encontré en el internet, si no lo vas a decir con pasión, déjame por allí una nota, o mándame un mensaje por WhatsApp. ¿No? Ponle pasión, ponle razón a tu exposición. Cuando una persona habla en público, debe hacerlo con pasión, energía, actitud positiva, y con muchas ganas de ayudar a la gente a comprender por qué eligió ese tema. Este tema no es un tema fácil, porque puede tocar susceptibilidades, porque muchos de nosotros, incluido, incluyéndome yo también, podemos estar utilizando lenguajes muy desconocidos o simplemente mal pronunciados. Pues yo los reto a ustedes en esta tarde a que comiencen a revisar aquellas cosas que ustedes dicen, y sería bueno que se graben y después lo puedan revisar para poder comprender en qué palabras o qué palabras las pronunciaron inadecuadamente. A veces la pronunciación en plural se junta con el singular, y no necesariamente estos tienen razón de ser. La construcción gramatical de tus expresiones tiene mucho que ver también en el entendimiento de tu lenguaje para el público a quien tú te diriges. De lo contrario, tu mensaje no llegará con lo suficiente, la suficiente fuerza para que el público le preste atención desde el principio hasta el fin. Es importante entonces que muestres no solamente tu presentación, sino la motivación que debe tener aquella. Es importante la credibilidad del orador. Las ideas y conocimientos de un orador son aceptados como creíbles solo si el orador es recibido como una persona con credibilidad. Para eso tú tienes que ir creando una personalidad de orador. No es fácil, a través de los años. Recuerdo cuando alguna vez me llamaron del Congreso de la República para hacer presentaciones en el Congreso de la República. Yo le pregunté quién le dio mi nombre, y me dijo una persona que lo escuchó. Hace poco me llamó una persona de Canadá, y me dice, Boris, nos han hablado de ti, queremos que nos ayudes a presentar un tema sobre esto. Entonces, si las personas te refieren como un orador con credibilidad, es porque alguna cosa estás construyendo en tu vida. Puede ser algunos en el entorno local, pero ya eres una persona creíble. Eso es importante. La credibilidad inspira confianza en el público y depende de su entusiasmo, reputación, competencia y profesionalismo para que la gente pueda escuchar, para que la gente pueda saber de ti y querer estar a tu lado a la hora que expones un tema. El orador bien organizado usualmente será considerado como una persona competente. Cuando el orador transmite un mensaje atractivo, interesante y útil, será visto como un orador creíble. ¿Cuántas personas van a, o iban a escuchar a este señor mexicano ¿no? que, que se pagaba 1.500 soles en el Perú para ir a escucharlo? Murió lastimosamente a temprana edad. La organización, la autoridad de la materia, su actitud profesional y la maestría en los detalles son características que inspiran confianza en el público y un orador debe tomarlos también en cuenta. Su estilo y personalidad para comunicar sus conocimientos e ideas es importante también. La manera como el mensaje es presentado es un factor fundamental en el objetivo de toda presentación. Un discurso o presentación bien diseñada o escrita podría perder su efecto cuando el orador la presenta de manera mediocre. Por esta razón, es importante que el orador transmita sus conocimientos e ideas en forma ordenada y con estilo propio. Y aquí voy a recalcar un asunto importante. No trates de copiar al orador que te inspiró. Que te inspire como orador. Pero tú trata de crear tu propio estilo. Porque el estilo propio también cuenta muchísimo. Finalmente, no exponga por cumplir, hágalo para trascender. Cada expresión dicha esta tarde tuvo la intención de que ustedes puedan replicar lo aprendido en las personas a quienes ustedes se van a dirigir de aquí en adelante. Educación sin fronteras no busca otro objetivo. Aquí no cobramos al ingreso de las personas a nuestro, a nuestro foro, no estamos interesados en que usted nos contribuya con algo, incluso de su conocimiento, si usted no lo quiere. Estamos interesados en dejar una pequeña huella, una pequeña marca, un tatuaje, entre comillas, en la mente, en alguna neurona de vuestro cerebro, con el objetivo de trascender en el tiempo y saber que de algún modo un grupo de locos profesionales que trabajan, según ellos, por nada, porque no piden dinero ni tampoco están interesado, interesados en él, dan de su tiempo y de su conocimiento para que nuestros maestros, que tanto los queremos y los apreciamos, pero que tanto sufren de falencias también, porque ni ellos mismos se han educado para poder expresarse de la manera adecuada, siendo que la expresión y la comunicación es su herramienta más importante. Creemos que vale la pena sacar un poco al sacrificio, un tiempo, un poco de sudor, unas horas de estudio con el fin de darles el alimento, el oro puro, para que ustedes puedan ahora hacer de ella la expresión más preciosa de una comunicación asertiva que consiga los objetivos, trascender también, así como nosotros queremos, en vuestros oyentes, en vuestros estudiantes, en aquellos que los siguen y que pueden de alguna manera, si no copiar, por lo menos entender que las intenciones de trascender en ellos era lo que lo movió a usted a ser un orador que hoy, después de aprender, será un poco mejor que antes. Por eso, mi reconocimiento a cada uno de ustedes por estar esta tarde conmigo y haber dado su tiempo para escuchar esta exposición. Esta exposición termina porque cada uno de nosotros seguramente habremos escuchado en el tiempo debido, de la manera adecuada, un tema relevante para nuestro desempeño como profesionales expositores de algún tema que la vida nos ponga en el camino y que nuestra audiencia también lo requiera. Vamos a agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia, vamos a cortar la grabación con el fin de que las opiniones puedan salir adelante y cada uno de ustedes también pueda compartir su experiencia después de la exposición que hemos hecho en esta tarde. Si quiere usted compartir con nosotros en qué le ayudó esta exposición, sin duda queremos escucharlo y lo dejaremos también en la grabación para que esto quede como testimonio de que exponer no solamente es importante, sino también aprender a exponer para realizar la labor que tanto la vida nos ha pedido para comunicar adecuadamente. Bien, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo bravísimo. Gracias, maestro, como siempre nos tiene usted acostumbrados. No esperábamos menos, ¿ah? ¿eh? Había que ser claro y sincero, no esperábamos menos. Eh, el micrófono abierto, estamos conectados con el norte del continente, estamos con Estados Unidos, por allá está Yudelka más abajo está en eh, Tamaulipas, Tampico, en el estado de eh, México, Víctor Ramírez, está Gisela también, nuestra colega y maestra de educación inicial, también en la sala, eh, bueno, eh, el micrófono abierto, eh, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Yo tengo acá por el chat un par de preguntas, entonces, o oh, abren sus micrófonos, micrófono abierto, sesión abierta, abran sus micrófonos para poder participar, dar una opinión, una sugerencia, un comentario. Víctor, prendiste tu micrófono, adelante México, Tamaulipas, adelante Tampico, te escuchamos. Buenas tardes a todos, especialmente al, al orador al doctor Boris, muchas gracias por invitarme. Gracias. A todos Quiero compartir algo que que la verdad me impactó mucho, porque a mí me pasó algo muy parecido en Colombia. En una ocasión fui a una conferencia de una empresa de productos y se me ocurre decirles porque iba a haber un evento de Villavicencio a Bogotá y yo les dije, ya están listos los camiones para que se suba la gente a Bogotá y casi me linchan, me mientan mi, mi madre porque los camiones es donde suben las vacas y en México por eso se llama Central Camionera porque es donde suben las personas. O sea, por un error pequeño casi me linchan. O sea, sí hay que tener cuidado con las palabras que uno dice a veces, porque en cada lugar es diferente. Y yo lo hice, y lo bueno que una de las personas dijo, uno dijo, yo no soy animal para irme en los camiones. Y ahí fue donde me cayó el 20 y dije, wow, este, ¿qué dije entonces? Y ya salió otra persona y dijo, no, es que aquí en, se llama Buceta. perdóname ya están las Bucetas listas para ir a Bogotá. <risa> o sea Pero sí, ¿qué, qué bronca se mete uno gratis por falta a veces de, de, de cada país. Agradezco mucho lo que nos acaba de impartir hoy el doctor Boris, que es enseñanza pura, y eso de viajar muchos países, aprende uno más cada día. Así que muchísimas gracias, una conferencia magistral, espero que esté grabada porque sería grato repetirla y repetirla, y estar anotando, anotando, y apuntando, y apuntando, y creciendo, y creciendo. Muchísimas gracias a todos, bendiciones desde México. Gracias, gracias, Víctor, gracias, amigo y maestro, micrófono abierto, tenemos alguna pregunta por aquí, ahí está en la sala eh, con Judelka, con, con Gisela, con John, con Gladys, acá hay una pregunta, hay dos en uno más bien, maestro eh, Boris, respecto de cuál es su recomendación respecto a la posibilidad de usar refranes, eh, eh, dichos populares, enseñanza de algunos autores, escritores, eh, en el desarrollo de una presentación, de un tema, de un discurso. ¿Considera usted que debe ser al inicio, al intermedio o al final? ¿Cuál sería su recomendación? Y la otra pregunta también es eh, que en el norte de Perú, hay algunas formas particulares de hablar respecto de la pronunciación, la dicción, el dialecto, la entonación. Por ejemplo, en la letra P nos dicen, eh, suele pronunciarse como C. Entonces, para decir la marca de una conocida gaseosa mundial, en lugar de decir pepsi, sí, dicen pepsi, con c. Eh, ¿Es necesario que recomendaría a usted que aprendan, que, que, aprenda, que corrijan, que cambien su manera de mmm, pronunciar algunas sílabas de algunas palabras, maestro Oris? Adelante, escuchamos, lo escuchamos. Lo, lo mencioné justamente entre las palabras que son barbarismos, por ejemplo, observación, o lacto, ¿no? Eh, no se puede pronunciar pepsi, si pexi no es escrito con C, porque la, el sonido de la C eh, es C y no P. Entonces es importante considerar que ese barbarismo en un orador debe ser totalmente desterrado, completamente desterrado. Respecto a eh, utilizar ilustraciones, si yo tengo una observación al gran orador Miguel Ángel Cornejo, es justamente el demasiado uso de ilustraciones o expresiones de otras personas. Él utilizaba, por lo menos, en algunas que yo he escuchado, no más o no menos de 40 expresiones a las cuales él comentaba como parte de su oratoria. Lo utilizaba con un método que se, que se llama el método inductivo, porque si yo te digo, más vale pájaro en mano que siento volando, y explico esa expresión como un acto de seguridad, sin duda la persona va a tomar interés, porque estoy utilizando una, una expresión muy conocida. Eh, por eso es razón, eh, la razón que él utilizaba eso. Pero muchas veces en el público es mejor no utilizar tanto ese tipo de expresiones. Pero lo suficiente y en el momento adecuado. Generalmente las expresiones tienen una razón explicativa o inductiva para poder comprender a plenitud un tema que usted está, o un punto del tema que usted está desarrollando. No puede simplemente decir la expresión por decirlo. ahí está el uso de las ilustraciones. El uso de las ilustraciones son adecuadas siempre y cuando sean explicativas. Hay personas que he escuchado, y lo digo con un poco de sarcasmo, que he escuchado que usan expresiones o ilustraciones que uno se queda al final y dice ¿de qué, ¿Por qué utilizó esa, esa ilustración? ¿O ¿Cuál fue la razón por la cual la puso dentro de su tema? Y comienzas a buscarle algún lado de ahí que más o menos se parezca o algún, algún hilo que pueda conectar con su tema y finalmente no entiendes. Y por ahí seguramente la persona conectó en su mente, pero el público no lo entendió. Entonces, las ilustraciones o las expresiones o las frases son muy importantes siempre y cuando expliquen o induzcan al público a comprender algo que de manera inductiva busca que lo entienda. ¿no? De otra manera, a veces no tiene sentido. Otra cosa que muchas veces utilizamos nosotros y que la Biblia muchas veces este, nos lo dice de manera, uh, como diría yo, pragmática. no Por ejemplo, le dice a los fariseos, cuando ores... No seas como los hipócritas que repiten y repiten y creen que por su palabrería serán escuchados. Y eso es un tema sumamente importante que yo he utilizado en la enseñanza del, de, la de la oratoria expositiva, porque he sido profesor de Biblia en la universidad. Muchas veces utilizamos expresiones a, a paporreta, ¿no? Sin, sin sentido. Muchas veces usan sinónimos exageradamente. Hay un eh, noticiero en México, justamente, de una dama que pronuncia, voy a, voy a presentar al orador, expositor, este, hablante, y comienza a poner una cantidad de sinónimos para presentar a una persona. No necesitas. O sea, la exageración de los sinónimos también pueden causar una situación que no necesariamente puede ser incluida dentro de la oratoria. Por eso es importante, eh, cuando tú practicas o haces de, de orador, comenzar a mirar a otros y buscar algún estilo que se acerque al tuyo, y por allí crear un estilo tu, tuyo. Es decir, si tú haces un buen lomo saltado, pues hazlo a tu estilo, no lo hagas solamente al estilo del restaurante al que fuiste. Que se parezca un poco y que tenga el sabor, está bien, pero de repente tiene un poquito más de visibilidad distinta. ¿Y quién lo hizo? Fulano de tal. Ah, este es de color tal o tiene esta forma de ser. Entonces es importantísimo también tener tu, propio, tu, propio, tu propia marca, en otras palabras. Extrayamos, maestro, su alusión a la buena comida, ¿no? Es el lomito del el lomito ahí en la avenida de aviación no en el distrito de San Borca. No puedo evitarlo, es algo <ríe> innato. Muy bien. Los 12, Está kilos, en de sala la que, los 12 kilos de sobrepeso <ríe> que tengo lo, lo testifican. <ríe> Bueno, bueno, eh, dejamos la selva a la maestra Mariluisa que nos hizo las preguntas allá en, en San Martín, en la ciudad de Tarapoto, nos vamos eh, con la maestra Gisela, su comentario, su opinión, su aporte al tema de esta tarde, una destacada maestra también y, y líder emprendedora. Adelante Gisela, te escuchamos. Hola, buenas tardes, querido Julio, eh, gracias Boris por esta estupenda capacitación. Eh, buenas tardes a todos mis colegas maestros. Qué gusto verlos conectados. Y en otra faceta yo, aquí, ¿no? Con ustedes. Porque normalmente estoy conectada como emprendedora, pero hoy día estoy conectada como maestra. Es más, acabo de salir de una reunión del colegio y estoy con, todavía con el mandil post. Eh, y qué importante, qué importante es lo que hemos escuchado en esta tarde acerca de la comunicación. Creo que la comunicación es... Eh, es el hilo conductor eh, por el cual nosotros, los maestros en especial, nos podemos, eh, podemos llevar el aprendizaje a nuestros alumnos, podemos darnos a conocer, y todo lo que se ha hablado, tanto por ejemplo al, al dominar el tema, eh, a la dicción, a usar los sinónimos, al uso del lenguaje, creo que todos, todas estas, eh, todos estos modos, por decirlo así, eh, hacen que la comunicación en un docente sea verdaderamente rica, ¿no? Eh, porque un docente, eh, yo también uso a veces la palabra de esencia, ¿no? Cuando a veces digo, por ejemplo, eh, pase por aquí la plana decente, ¿no? Por decir la plana docente. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, el docente nunca tiene que parar de aprender. ¿No? El docente siempre tiene que estar aprendiendo porque justamente a través de sus aprendizajes es que eh, no debe claudicar en su esfuerzo por transmitirlo mejor a los demás. Y cuando un maestro siempre está en constante aprendizaje, ¿no? eh, definitivamente va a poder salir de algunos errores que pueda estar cometiendo. Y un maestro tiene que leer, un maestro tiene que leer, tiene que leer buena, buena lectura no, no tiene que leer cosas contaminantes y también eso transmitirlo a sus alumnos ¿por qué? porque a través de la lectura si por ejemplo eh, a través de, de del lenguaje que uno puede usar por su zona, no de una usanza regional eh, uno puede darse cuenta que así como hemos oído a todos los que han participado eh, esos errores eh, regionales que uno, que uno comete por las zonas ¿no? yo, les rota, yo tenía una tía que ella tuvo la oportunidad de viajar a México. Entonces, ella contaba que también pasó el papelón de su vida porque a eh, ella le gustaba, le gustaba mucho el básquet y fue un día siguiendo pues a la selección de, de Perú en aquel entonces y esta, en la selección de Perú se presentó a, en México. ¿no? Y cuando ella iba a entrar al estadio, ella muy inocentemente, con otra amiga que había ido, eh, dijo, no, esta es la cola... Y pues, ya se imaginan, todos voltearon y la miraron, pero de pies a cabeza, como diciendo, ¿qué es lo que está usted diciendo? Y luego ella descubrió que, bueno, ustedes ya saben, en México se usa mucho la, esa palabra para dar referencia a una parte del cuerpo, ¿no? Que utilizamos para sentarnos en las sillas. Entonces, eh, ella se sintió muy avergonzada porque ella de repente debió usar una palabra quizá más genérica, ¿no? Como quizá... Decir, acá está la fila, esta es la línea de espera, no sé, otra, otra forma más general, ¿no? Entonces, eh, la comunicación es muy importante, es muy importante, sobre todo para nosotros los maestros, eh, enseñar correctamente y más cuando tenemos niños a nuestro, a nuestro cargo, niños de, de cualquier edad, porque ellos están aprendiendo y todo lo que le digamos nosotros como maestros va a ser ley para ellos, ¿no? Entonces, es nuestro deber, no es nuestro deber, ¿no? Nuestro compromiso como educadores saber, eh, mejor dicho, enseñar las palabras correctas, como dijo Boris, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado también a menudo, ¿no? De repente entre las personas que van pasando, que uno escucha por la calle, me dio el COVID, ¿no? Y, y eso es muy cierto. Eh, claro, pues, ya te, en vez de decir ya pues, claro, o sea, y hay que educar, hay que educar porque esa es nuestra misión como maestros educar, formar, sacar del error a, a las personas que han llegado a nosotros. Gracias. Gracias, gracias a ti, Gisela. Dejamos Lima eh, y antes de regresar al norte del continente, a México, está más bien, nos vamos más al norte: está Yudelka. Un honor tenerte por primera vez en esta sala de Educación sin Fronteras. Eh, utilicemos el el método del doctor Boris Darmon, no vamos a hacer la evaluación reflexiva, ¿Qué te llamó más la atención de esta exposición del doctor Boris? Eh, ¿Qué es lo que has aprendido en todo caso? ¿Y qué te gustaría practicar mucho más? Adelante Yudel allá en los Estados Unidos, te escuchamos, el micrófono para ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, um, anoche participé, yo estaba viendo la hora que que para la misma hora de Perú y de aquí, si sí lo he dicho. bueno, sí, ah. Si quieren que me mudaron y todo eso, eh, estoy muy emocionada de compartir con ustedes porque estoy aprendiendo mucho. Eh, todo en sentido general, todo, por ejemplo, como decía eh, Boris, lo de la tecnología es nuevo. Y todavía tenemos nosotros, la gran mayoría, tenemos muchas cositas que aprender que dominar y... y para las reuniones, como él dice, para las presentaciones, todo es por vía Zoom, que si la cámara, que si la posición, que si el pelo, que si lo que tenemos detrás, eh, todo. Que si pasan personas por donde estamos, eh, en el caso principalmente de quien esté presentando. Y, y todo eso, en sentido general, lo de la educación también, es, es un tema muy, muy importante, porque como, como maestros... Es el, el, el maestro es el modelo a seguir. El maestro y los padres somos los, los formadores de, de la sociedad. Cuando los niños hacen lo que nosotros como padres o como maestros hacemos, más que lo que decimos, eh, dicen por ahí eh, seguir el ejemplo. Entonces, en definitiva, es, es, como, es mucha información. Tomo notas de muchas cositas. Eh, porque sí, es mucha información y es muy, muy valiosa, definitivamente que eh, tendrán bien eh, con, con ustedes en, en muchas reuniones para aprender. Porque aún así eh, hasta se venden los conocimientos y ustedes son muy, eh, como digo, son personas que tienen mucho conocimiento y, y se siente uno así como muy bien. Me siento yo bien de, de escucharlo a ustedes porque aprendo mucho. Gracias por la oportunidad, y, y le tengo que dar gracias a mi amiga, que fue la que me invitó también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tu micrófono está apagado, Julito. Tu micrófono. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Yudelka. Y antes de regresar a México, eh, comentario, acá había otra pregunta en el chat del Zoom, maestro, respecto de, eh, bueno, conocemos su opinión, pero la compartimos, ¿no? Eh, la necesidad de... En la... La gestualidad, el movimiento, el lenguaje es muy importante, pero ¿qué hacemos? No podemos ver. A través de una cámara, como eh, en algunos casos se plantea, eh, ¿cómo hace Maestro Boris Es otra pregunta que tengo aquí en el chat, que dice la de Perú, de la región San Martín. adelante Estaba un poco entrecortado tu, tu pregunta cuando tú lo hacías y no lo escuché exactamente, estaba entrecortado. Repítelo, por favor. Sí. Eh, sabemos de la importancia en la comunicación presencial física de eh, la gestualidad, del movimiento corporal. Pero bueno, en la virtualidad la cámara nos ayuda a ver imágenes, por lo menos parciales. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esas imágenes y nuestros interlocutores no desean por alguna razón que tenemos que respetar, eh, que veamos sus imágenes, que veamos su rostro? ¿Qué hacer? ¿Cómo los motivamos, maestro, a propósito de motivación? Sí, la verdad es que eso es un tema que tenemos que ir mejorando. Yo pienso que un año o dos años de práctica no ha sido suficiente para poder... Este, desarrollar un poco más de identidad en ese sentido. Eh, comentaba hace unos días justamente en una congregación donde tuve que presentar un tema y yo estaba hablando solo y toda la congregación estaba con los micrófonos apagados y también con las cámaras apagadas. Entonces me detuve. Entonces el, el coordinador eh, generalmente suelo provocar ese tipo de reacciones, ¿no? Me detuve, no hablé por unos un minuto más o menos. Y estaba mirando la cámara, entonces pensaban que me había quedado dormido, pero estaba despierto y sonriendo. Entonces el, el comunicador o el que estaba controlando el sistema me preguntó y me dijo, siga. Le dije, yo puedo seguir siempre y cuando vea los rostros de las personas. Y me quedé en silencio. Y no hablé hasta que todos prendieron sus cámaras. Entonces es raro que cuando uno va a la congregación, todos están presentes y por supuesto gusta el, la presencia del público. Y ahora tener eh, el sistema... Eh, del internet o de las redes para poder comunicarse, que nos permita estar en, en, en, en, o sea, en off. No, no tiene sentido estar con las cámaras apagadas. Entonces, en ese sentido, yo siempre voy a procurar, en la medida de mis posibilidades, que las personas aprendamos, y esto es una, un tema que no lo he tocado porque es muy susceptible, te cuento, es muy susceptible, susceptible todavía, porque la cámara está presente dentro de la intimidad de las personas. Y eso es un tema que hay que trabajarlo un poco todavía. Pero, como el ejemplo de Gisela, con el hermoso, la hermosa imagen que tiene ahí de sala en la parte trasera, o la, la, la imagen de Víctor, que es una imagen preciosa de una oficina, o nuestra imagen que en inglés se dice blurring, que significa que es opaco, que no se muestra la parte trasera y solo nuestro rostro, se puede eh, visualizar o mostrar eh, a través de la cámara eh, nuestro rostro, que es lo más importante porque es a través de él como nosotros nos expresamos cuando escuchamos o cuando comunicamos. Yo creo que es importante desarrollar la práctica y en cada ocasión puedes buscar la manera en que nuestro público también prenda sus cámaras. Quizás habrá que presentar un tema acerca de la expresión del rostro. Cuando tomé mi curso de maestría en resolución de conflictos y mediación, mi primer curso se llamó la lectura de los rostros. Para que vean ustedes cuán importante es para un resolutor de conflictos saber leer los rostros. Así que es la expresión más grande del ser humano que está en el rostro y por eso que las damas ocupan muchas horas del día para poder dejar ese rostro lo más adecuadamente posible, ¿no? Y cuando nosotros las miramos, pues las miramos en el rostro eh, y por supuesto a los varones también. Hoy estamos aprendiendo pues a perder las arrugas. A ver, un poquitito más de belleza en nuestro rostro, gracias a que, pues, las cremas que nuestras amigas y damas nos proporcionan. De todos modos, deberíamos preparar un tema acerca de la virtualidad y la presencia, ¿no? Virtual de la, de la cámara en nuestras presentaciones. Quién sabe, eso puede ser un buen tema para, el próximo, para los próximos días. Vale, tomamos nota maestro y vamos ya en los minutos finales eh, regresamos para eh, la conclusión, la opinión final eh, de nuestro amigo Víctor Ramírez allá en Tamaulipas Tampico, en el Golfo en el Golfo de, de México, Estados Unidos mexicanos, allá en el norte del continente tu comentario final maestro de esta presentación, adelante Víctor, te escuchamos bueno, pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias la verdad ha sido una conferencia magistral como las que siempre dicta el doctor Boris y gracias porque aprendemos, aprendemos y estamos en esa, en esa fase ahorita de aprendizaje. Y sí, es cierto, yo comparto mucho lo que dice el doctor Boris. Es triste estar en una conferencia y el 60, 70, 80, 90% de las cámaras apagadas. O sea, yo digo que es como una falta de respeto, porque tú estás poniendo todo tu mejor enfoque, todo tu mejor ánimo y la gente no sabe si está planchando, lavando, pintándose, comiendo, durmiendo, haciendo el amor. No sabes. Entonces siento que es una falta de respeto porque tú estás esforzándote y el otro está a gusto viendo la tele, a lo mejor. Y algunas personas están en el Zoom y con el teléfono, apaga la cámara, a lo mejor, porque esa es otra falta de respeto. O sea, si estás viendo, estás, apaga la cámara, habla por teléfono y luego la prendes, o sea, para que no se haya que, que que estás ahí no poniendo atención, ¿verdad? Entonces, es, es importante y son valores, y esto nos sirve para ir incrementando, ir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos, y gracias por, por invitarme a estas charlas tan valiosas, que valen oro, y oro, y más oro. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Gracias, gracias, maestro Víctor, y que viva México, señores, gracias. Betty, aprovechamos que estás con nosotros, tu comentario, qué te pareció la presentación de esta tarde de nuestra amiga el doctor Boris Darmon, adelante el micrófono para ti Betty, te escuchamos. Eso, vamos, dale clic a tu micrófono, adelante. Adelante, adelante, adelante. No ingresa tu micrófono, parece, no ingresa el micrófono de nuestra amiga Betty. Bueno, regresamos con Betty en unos segundos, tu comentario final, maestra Gisela, adelante, ¿qué le recomendaría a usted como maestra, como pedagoga, a los nuevos maestros, a los jóvenes que están formándose y que también eh, están viendo o van a ver esta presentación de esta tarde del doctor Boris? ¿Qué le recomendarías? Adelante, te escuchamos. Bueno, yo les recomendaría, Julito, que no dejen formarse porque un profesor, como lo dije en un comienzo, un maestro no debe, no debe parar nunca de aprender, porque en la medida de que un maestro aprenda, va a poder también transmitir a sus alumnos más conocimientos, más experiencias, y sobre todo, eh, escuchar también, ¿no? Desarrollar eh, esa facultades de, de escucha, porque no, el maestro a, así aprenda, no significa que va a tener siempre la verdad en sus manos, eh, pero también, ni tampoco el, que, el único que pueda saber todo, pero también es importante eh, generar, desarrollar esa capacidad de escucha a sus alumnos, porque uno también aprende de la interrelación con las otras personas, y los alumnos, los niños, son también unos grandes maestros. Vale, gracias, muy amable. Betty nos decía por el chat, muchas gracias al expositor, el doctor Boris Darmon. Lo mismo que Gladys, muy clara la exposición y sobre todo motivadora. Maestro, regresamos con usted para su comentario final y la despedida momentánea porque nos volvemos a encontrar la próxima semana. Lo escuchamos, Maestro Boris. Como siempre, agradecido a nuestro público, a nuestra audiencia, por dedicar un espacio de su tiempo y valorar este esfuerzo que Educación Sin Fronteras hace con el objetivo de que cada uno de ustedes y los que van a escucharnos después de nosotros puedan tener un pequeño, una pequeña ayuda, un granito de arena dentro de su cofre para poder desarrollar aquello que tanto nosotros queremos, que nuestras palabras trasciendan en las otras personas. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad, Julio García, y también a Educación Sin Fronteras por esta oportunidad que me da de poder presentar un tema tan relevante como este. Esperamos pronto vernos en la próxima capacitación de los jueves a las 3 y 30 de la tarde, e invitamos a todos los que... Eh, nos van a escuchar en, el, en nuestro canal, Boris Darmon Canal, eh, siempre a las 3 y 30 los jueves eh, en el número del Zoom 331-210-1437, nuestro Zoom de siempre, para exponer a todas las personas que así lo necesitan. Y si quiere alguna ayuda adicional respecto a una certificación de algún tema, comuníquese con nosotros a través del de eh, WhatsApp 988-377-377 uno, cuatro, cinco, de nuestro director de nuestra Escuela eh, Educación Sin Fronteras. Muchísimas gracias de nuestra parte a cada uno de ustedes y esperamos vernos muy pronto. Gracias a usted, maestro, que el señor nos lo bendiga. En nombre de Educación Sin Fronteras le queremos agradecer que el señor Todopoderoso les bendiga grandemente, los mantenga con paz, bien y sobre todo con salud en cada una de sus localidades, en cada uno de sus países. Esta conferencia ha terminado. Hasta la próxima semana. Nos vemos.